Bienvenidos a otra edición más de amigos y parejas. Liz. Y como siempre estamos aquí regresando con toda actitud después de un ratillo que mucho tiempo, mucho tiempo sí, que llevábamos pues sin grabar, ¿no? Ya andábamos pues extraños, no sabíamos sí. qué hacer. De hecho. Se siente uno bien raro cuando está este sin grabar. Digo, ya te acostumbraste, ya tienes como que el hacerlo cada semana y ahorita pues es extraño. Pero han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchísimas cosas. Eh, pero hoy vamos a hablar de una cosa en específico. No sin antes decirles que a partir de ahora todos los episodios de Amigos y Parejas van a durar lo mismo que un episodio de Proyecto Inframundo. O sea, media hora 40 minutos. Si vemos que el tema se desarrolla bastante bien, se va a dividir en dos partes. Esto con la finalidad de que sea más digerible, porque una hora... Eh, a veces hay gente que puede ver un video de una hora Pero hay gente que no ¿Cómo es? Es cierto, es cierto Pasa Pasa, exacto <ríe> Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Eh, hace unos cuantos días, no sé si te diste cuenta Se actualizó eh, una lista Porque antes existía esto de los nombres que no podías utilizar En el registro... ¿registro civil Civil Civil, civil. Eh, bueno, en el registro civil Entonces, eh, se actualiza la lista Antes eh, antes de eso, para los que no saben Y dicen, ¿qué es eso del registro civil? Pues es donde vas y te amarras por siempre y para siempre ¿Qué? No <risa> No, el registro civil en realidad es justo donde terminas Bueno, vas a registrar a tus hijos eh, Pero antes, lo chistoso es que le ponías el nombre que tú Se quisieras. te venía a la mente Ajá, el nombre que tú quisieras, eh, entonces en realidad, pues, que te digo, muchas veces terminaban destruyendo la infancia. In la infancia de cualquier persona, eh, y bueno, no porque fuera a propósito, sino, yo digo que sí era a propósito, ¿no? no. Ahora, hablábamos tú y yo antes de, del tema, sonaron varios nombres, varios nombres que pueden ser este... Eh, coloquiales pueden ser antiguos Que ahorita pues son graciosos ¿No? Sí. Pero eh, actualmente Esos eran los nombres que es, pues, se daban aquí Nombres como Herculano Como este eh, fructuoso. fructuoso Fructuoso Yo conocía a una persona que Yo, se llamaba Mi fructuoso. bisabuelo se llamaba Delfino eh, Bonifacia Bonifacia eh, Incluso nombres que no creerías que tendrían por qué estar en, Pues digamos con el pronombre femenino o con el pronombre masculino Como Ignacia mm. eh, ah, Yo tenía una maestra que se llama Francisca Francisca también era súper común Sí, estaba bien loco porque todos lo corregían Base a una, un palito, ¿no? Porque se escribió en Francisco y ella se, No, es Francisca ella, Ah, Disculpe Pero todo esto viene eh, del, de, de lugares Por ejemplo Un nombre muy común en, en otros países Pues es Por ejemplo en Estados Unidos es, es, el, es George, ¿no? George. Es muy común Entonces lo que ocurría Es que pues nosotros, nuestra cultura es como que un calco de a la cultura de allá. Porque si te, sí das, si te das cuenta eh, últimamente, ya ten, digo, muy importante, <ríe> si alguno de tus familiares se llama como de los nombres que vamos a decir a continuación, no te ofendas, no fue... A no es bullying. Pero si sí hay un, este, un grupo de personas, por ejemplo, eh, un nombre muy común es el muchos niños ahora son son Derek o Iker. Iker también es como que el nombre de millennial, ¿no? Como que sí. dices, "Ay, voy, quiero tener un hijo para ponerle Iker y que sea Sánchez. Iker Sánchez." <risa> sí. <risa> también este, ah, otro nombre que se te a la... El otro día atendía a una chica y se llamaba así ¿Sabes también cuál también? Uh, y, y eso sí se los digo a los padres Y más a los padres que son jóvenes Como nosotros uh -huh. No le den la torre a sus hijos sí. mm, No sé, hay gente que Sí, ya saben cómo es la escuela Hay que invitarlo Sí, no, aparte el... <risa> Cuando escribes el nombre Hay muchas personas que tienden a escribir Mal tu nombre oh, De sí. hecho, mi nombre eh, Se puede escribir de tres modos diferentes lo puedes escribir con Z, lo puedes escribir con TC, lo puedes escribir con doble Z, lo puedes escribir con una Z incluso, este, entonces depende de la persona como lo quiera escribir. Entonces muchas veces como padres no piensan en eso, eh, en algún momento atendí, eh, atendí o llegué a escuchar el nombre de un este Muhammad Ali Ali, y, ¿En serio? Sí, en serio Y dices, ¿cómo se escribe tu nombre? Y de, los niños no saben eh, No, pues M-U-H No, S H no Y así, bueno, hijo, este Pues como te digo, no? Los, ¿no? El nombre que te puso tu papá Vas a tener muchas broncas Y es algo en lo que no piensan Muchos sí. padres jóvenes Sí, suele pasar que siempre En ese tipo de nombres Siempre tienes como que estar Deletreando tu nombre, ¿no? Sí. Si es m no sé qué no sé cuándo y eso, um. aunque te voy a decir algo a veces este creo que lo escriben como para pronunciarlo diferente pero porque el otro día este igual conocí una <risa> sofía pero lo escribían con pH y no sé si yo los escuché mal pero creo que sí me estaban diciendo que era Sofía Sofía porque se escribía con ph Sophia. y yo pues ¿Eh? es como el que es Sofía de Adelfia, no o sea se escribe ph pero es f, f. bajo esa no? lógica sí no tienes razón o va, estoy mal va, no, no no no no estás bien no pasa nada comentarios pero yo según tengo entendido eh, va más por cómo lo escriban en el registro o sea, tú te puedes llamar eh, eh, Derek eh, Miguel Josefo, ¿no? Digamos <risa> eh, oh, tus, pap sí. tus papás son este primos y decidieron ponerte... No <risa> es cierto este, Pero, digamos, si en el registro escriben D-E-R-E-K Lo tienes que escribir siempre así Si no ya eres otra persona Exactamente y porque si vas por la vida, como que, ay no, mis papás me pusieron Derek con C y K, pero tu registro dice nada más K, pues ni modo, o sea, vas a tener que manejarlo. Pues sí. Es como el apodo. Eh, te voy a ser bien sincero, a mí el nombre, mi, mi primer nombre no me gusta, lo odio con todo mi ser. Yo creo que muchos... Yo sé cuál es, pero no son los lugares. <ríe> yo, sé, yo creo que muchos jóvenes de estas generaciones, me refiero a chavos, niños, van a crecer odiando a sus papás porque sí, este, sí. Mm, eso, esos que son padres ahorita son de nuestra generación de hey, nombre exótico, nombre exótico. Y la generación anterior era de es que es niño índigo, tenemos que ponerle el nombre de acuerdo a qué día nació. Entonces ahí tenemos un montón de... Ah, el nombre, un nombre muy común antes era Emiliano uh -huh. La mayoría de los niños Emiliano son unos indese indeseables Son bien latosos, yo lo sé porque <risa> <risa> Ajá. No, pero los que yo conocí, estoy casi seguro que si tú eres Emiliano y, y, no, y estás suscrito a este canal, eres a todo dar Es chido Eres chido <risa> Ajá o sea, Ay, su cara de por qué está Ya, ¿por qué tanto? Tío? Pero digamos, vamos a empezar a leerlos Porque ya está prohibido llamarse así Te digo, anteriormente eran Ay, es que hay unos que Sí No juegues Sí, es que anteriormente estaba prohibido unos cuantos Aquí, pues ahorita te voy a decir cuáles Ajá eh, Más que nada, yo creo que no creo que tenga que ver tanto con el bullying Sino con la cuestión De que estos nombres eh, En realidad son cosas Ajá Son deformaciones de palabras ¿Sí? Porque antes era como que eh, Ah bueno es que mi hijo Este Busco una palabra En otro idioma Y sí. que se traduzca ¿no? O busco el nombre y veo qué significa Porque por lo general así son las mamás, ¿no? Como que, ay, no es que mi hijo es el, el creador de madera. ¿Y cómo se llama? Eh, Chucho Josefo, ¿no? Y es que en en este en italiano significa hombre que corta madera, ¿no? Y así dices, ay. Sí, sí hay muchos así. Yo soy de esos. De hecho, yo soy de esos de. Creo que mi nombre significa el, el más, este. ¿Cómo? Dijo? el. Arador de tierra, o quién sabe qué significa ¿En serio? Sí, tiene un significado oculto Casi, casi satánico El mío yo nunca lo he buscado El tuyo también tiene significado, que yo sepa Solo por... sé que es hebreo Lorena es hebreo El otro es este de descendencia Ah, yo sé cuál es ese otro nombre De descendencia Hebrea no <risa> Creo, no me, quieren, no me crean, pero creo que es como bueno, italiano, francis, algo así. Ok, vamos a empezar, porque el primero de ellos es aceituno, ¿Qué es? Amlicar, Cajada, Aguinaldo. En serio, es que aceituno lo comprendo. Para empezar, aceituno es este. ¿Cómo lo vas a.? Si mi nombre es Aceituno Sánchez, ¿no? Este sí lo te digo, lo alcanzo a comprender porque suena mucho como los nombres antiguos. Sí. Delfino, sí. eh, Crescencio, Adelo. Eustorgio Eustorgio. Son nombres antiguos. Son nombres eh, Pues sí, muy coloquiales de aquí. Pero ya. Amblicar. Como Augusto, ¿no? También. Augusto, Augustus, Augusto, eh, Cajada. Ahí. Cajada. Ahí, ahí ya estás. Sí, no, manches, ya estás le estás preparando. dando un paso acá para depresión Está. de adolescente a tu sí. hijo, no inventes. Sí. Más, más porque los jóvenes son bien desalmados. Sí, no. Con sí, no el cara de cajada, pásate para acá. Imagínate cajada igual a... Mm, sí, eres no. una cajada humana, no. No, no, no, no, no. no pues sí, que cajada estás. No, no, no, no, no, no. no, no. Ah, el, el tercer, el, bueno, el cuarto. Muchos en México no, no saben lo que es esto ¿Qué es? Eh, Aguinaldo ah. All Power Anif de la Rev es un clásico ¿Anif de la Rev? Ajá, es que eh, Lo que pasa es que También es, está él. ¿eh? No, es que no es que no es tanto que sea buleable, Es que también se utilizaba mucho anteriormente Porque Anif de la Rev Es como cortar Aniversario de la Revolución No menos Sí, literal Ajá. ¿Y cuál es otro? All power, dices... All power. Es que ese está, ese está en inglés. Entonces, eh, vamos a estar de acuerdo que el apellido más común en México es García y Sánchez. Rodríguez. Ajá. Rodríguez también. Pérez. Pérez. Pero nada más vamos a agarrar dos para que no veamos cómo se ven esos cuatro nombres, ese nombre con todos los apellidos. Entonces, All Power García, ¿no? no. Suena como algo que te tomas para la cruda, ¿no? si sí, aparece sí. un señor panzón con bigote, toma todo el power, y háblele. Sí. A Anib de la Rep, te digo, es el más famoso del mundo. Eh, fuera de broma, algo tiene que ver, algo pasó porque todos hacían esa broma en los ochentas. Número 7, Batman. Ese sí me dolió. Yo sí quería tener un hijo no, llamado estás loco. Batman García. No, yo no iba a permitir eso. Benefecia Batman García nombre. <ríe> Beneficia eh, Burger King Este de Burger King ¿no? Este de Burger King Siento que lo hicieron Con ganas de <ríe> Ajá Sí, sí, sí Porque en Estados Unidos Se da mucho De que si tú te llamas Como ¿Viste esa película? ¿Cómo se llama? Este Una de un niño Que nace en Walmart Y Ajá. le ponen Walmart Al niño Ajá, y entonces Walmart eh, Creo que le da dinero para su universidad Pero pues es una buena lana Entonces aquí a lo mejor está eso, ¿no? Inclu siento que le quisieron hacer eso Así, no, cálmate, tú No, no, va a ser este... Burger King García, no, ajá, estate eh, Beneficia También siento que es un nombre coloquial Pues se parece Mucho al de mi vecina Sí, porque yo conocí una, este... Una... Un, ¿Cómo se llamaba? Ah... Era, este, se llamaba Dipna Rey O sea, D-I-M-P-N-A Dipna Rey Pero se cortaba el nombre como Dibna Entonces, pues, no me suena Tan, tan descabellado beneficia, No. Aunque tal vez beneficia suene como a defesio, ¿No? Sí. O sea, buleable, está buleable Sí, beneficia. Pero... Así ¿Cuál es el de beneficia de estar a Defecio? <risa> eh... eh Número 10, número Cacerolo. Cacerolo. Ahí sí, ya, ese sí. Eh, o sea, te dio ese. tanta flojera, en serio, buscarle un nombre. Sí, no, pues así están todas las. este O nació en una cacerola. o Puede ser, pues sí, también. Cacerola. O cacerol. quieren que venga a cacerola. O su papá hizo cacerola. También, porque también yo me acuerdo que mucho antes había leído O me había salido un artículo donde antes, o sea, estamos hablando de mucho antes Cuando este, todavía se podía Tenías ir. nombre o apellido de a lo que te dedicabas mm, O sí. lo que hacías Sí, sí Entonces, sí. este, de ahí venían ciertas Digamos que de ahí viene ¿no? Ajá, o sea, pero... Pues a menos que traigan muy apegado eso ¿no? Yo sería Fabricio de nada Porque no sé a qué se dedica mi papá <risa> y tú serías Lorena Espacial Porque es un enorme espacio negro Donde tendría que estar tu papá Sí, tal vez <risa> eh, El 11, el eh, este sí tiene motivos eh, ¿Has escuchado alguna vez Que todo nace por un tecito de calzón? O sea, número 11 ¿Se calzón. llama tecito calzón? No, calzón es, que es como el de las... Este... Para que le dan agua de calzón Exacto, Se es... van a vengar con... Ah, pues Ponle calzón ah, es como Con esto ni... me amarraste pues Ponle calzón Es como la niña que le... Bueno, es como la mamá Que le gustan las flores Y se llama Floripondia Tiene otra hija que se llama Floripondia. Vergoña Floripondia Y esta que es calzón Porque le dieron agua de calzón Ah, Floripondia también es un nombre muy antiguo ¿A poco? Sí Eh caraco, cara, No, es que es Claraciola. No, caraciola Caraciola no sé a qué suena. No, niña. Pero sí te puedo decir que su masculino, por si tenías la duda, es Cara Limpio. ¿Cara Limpio o caralampio? No, Cara. Cara la. <risa> cara la Limpio. No manches. ¿Qué? Es que está bien raro. Pero según yo, es Cara Lampio. Es un santo, eh, San Caralampio. Uh -huh. Y Yo de chiquito. Ya decía Sancara Limpia <risa> <risa> Sancara Limpia Me vamos a ser... mandar al infierno Ha de ser muy muy limpio ese señor <risa> Número 14 Cesárea La mitad de los niños son cesárea Yo soy cesárea wow. Fui es... cesárea ¿Fuiste cesárea? Y mi hermana también nah, No, yo sí fui parto natural Pero ahí tengo una historia sobre la cesárea ¿Qué? Supuestamente las personas que nacen eh, por cesárea mmm, tienen un vínculo menos afectivo entre su madre y el, el nacido o la nacida. Ah, poco? Ajá, es como cuando le das pecho a tu hijo. O sea, las mujeres que no le dan pecho a sus bebés uh -huh. son más desapegadas que las que sí. Es un suponer, un suponer muy... Sup a ver, alguien que haya nacido en parto natural, dígame cómo se lleva con su mamá. Yo, yo me llevo bien con mi mamá. Creo que sí soy demasiado unido, todavía no corto el cordón umbilical. Hmm. Número 10. Puede ser. Número 15, este está bueno, Cheyenne. ¿Cheyenne? ¿Recuerdas ese comercial? ¿Cheyenne o Cheyenne? No, Cheyenne. Cheyenne ¿Qué es que era Cheyenne? sí me escena familiar Pero ¿qué era? Es que antes había un comercial De un No es padre. el de las llantas, ¿verdad? No Sí tiene llantas Pero no <risa> Antes había un este Un comercial De un padre Pero era un padre vaquero O No, sí vaquero O este charro Como quieras verlo Y su hijo Entonces están ellos pues, ¿Es así una como, camioneta? Uh -huh, Típica escena del Rey León eh, ah, y, le, y le dice sí, sí, Hijo, sí. algún día todo esto será tuyo Y le dice Y la Cheyenne, pa Y voltea y le dice Hijo, algún día todo esto será tuyo O sea, dejando la Cheyenne por fuera Que digo, ¿quién le quiere poner Cheyenne a su hijo? Todavía Chayenne te lo paso Y creo que también está, ¿no? Nah, vamos a ver No, vamos a spoilear Número 16 Christmas Day Ese era muy común también antes Day? Sí Sí, pero también puedes ahí ser eh, victorioso porque puede ser Cristina, Cristian, Krishna, Krishna dai <risa> Número 17, circuncisión. Ay no, díden. imagínate, ¿la puedes poner circuncisión a una mujer? ¿Sería una ofensa? Ni no eh. la hacen, por qué. Pero, por, eh, pero bueno, y si a esas vamos, un niño se puede llamar vaginoplastia? <risa> Número 18, culebro. Ese también es para ponerlo de cañón toda su vida, ¿no? Sí. El culebro ese pasa para acá. <risa> A ver, yo tenía un compañero en bachilleres que se llamaba Nex o Nexi. No, Nex, creo que era Nex. Uh -huh. Era Nahuatl y significaba amor, pero. pero o sea, ese... está bonito el significado, pero pues. Ya saben, ¿no? ¡Amor! amor, pásame, me, no sé qué y Yo está. me hubiera ido más por el lado de los necos, Mecos, mequis <ríe> Qué bueno que no fuiste compañero mío Sí, de <ríe> eh, no, número... por sí, cuando le decían Mi amor Y él era así como oh. <ríe> Número 19 Saludos, mequis Número 19, Delgadina eh, Delgadina, creo que sí, tienen una conocida a mi mamá, creo que sí ¿Y si está Delgadina o Aquí está gordina? Sabe. Buena la pregunta eh. Diodoro ¿Y? Diodoro Diodoro, sí Suena como Ese es Isidoro, amor Oye No, ¿qué? ¿Qué? ¿Conoces a alguien llamado Isidoro? Isidor. No digas Ay, perdón No, yo lo decía por la película de... No esto, por favor, familia No, no, no, a ver Contexto Yo lo decía Hay una película... Que se llama Este Tres Idiotas, que es mexicana. ¡Oye! No, no, espérate. Oh, okay. <risa> este, en esa película aparecen tres chicos. Uno de ellos se llama Isidoro. Y como estudia en la VM y Superfresa, le hacen bullying. O sea, le hacen burla y le dicen Isidoro Inodoro. Lo digo por él, no lo digo por tu familia. <risa> para, para que quede claro. Eh, número 21, email. Es el escritor de esa película. <risa> Número 21, email. email. Pero ahí tenemos una bronca. ¿Cómo vas a escribirlo? ¿Lo vas a escribir con I o con E? Porque si algo es bien sabido es que la mayoría de personas que se, que se dedican a registrar nombres, si algo no saben es escribir. <risa> de hecho. Porque tú llegas... Y... Oye, ¿por qué? Pues porque aquí en México casi nadie estudia. <risa> Porque es que antes, ahí te va, antes no... Digo, quien piense ¿Qué, qué, o crea... Ya me dio curiosidad, ¿qué se estudia para hacer eh, pues yo creo que del tienes, registro civil? Yo creo que sí debes de tener cierta formación en cuanto a leyes también. Sí. Porque a lo mejor yo quiero creer... Tengo fe en el sistema judicial. <risa> que Ajá. debe ser algo así como... Mis estimados abogados no, le pueden, no pueden dejar... Que los padres le pongan nombres de marcas a sus hijos Porque entonces tendrían Que pagar regalías o alguna cosa así Claro que también puede ser Ponle algo Aliéntalos a que pongan algo fácil de escribir Ah, porque anteriormente Mi abuelita, que en paz descanse Tiene tres actas De nacimiento con diferentes nombres Sí le pasó a mi abuelito también También a mi abuelito, o sea, había mucha gente Entonces Era una bronquísima, ahorita ya es más bien yo creo que ahorita es más difícil Porque ya hay un registro Ya el puro Curp Ya es así como que No, aquí dice que ah, Por cierto, tengo un compañero Tengo un conocido Que tiene, bueno, haz de cuenta que escribe su información Y ahí en su información dice País natal Y abajo pone Coyoacán no, Sí, no creo que vaya a pasar de año Número 22 Escroto. Ay, no inventes. Es lo mismo que con una mujer. Una mujer se puede llamar escroto. Escrotal. Sí. ¿Y ¿Tú un tú hombre? ¿Se puede llamar matriz? Sí, ¿por qué no? Matra, matras. O, matriz. o este. ¿cómo, ¿Cómo se llama nuestro? <risa> Bulbo. Bulbo. <risa> ¿Se <risa> puedes llamar Bulbo, Bulbo Rodríguez, no? <risa> Ganes. Número 23, Espinaca. Espinaca, espinaca no me suena, Es que no me suena tan mal ese, la verdad. La verdad, a mí tampoco. Porque incluso... O sea, yo creo que bien bueno. inteligente... Eh, podrías como que recortar tu nombre, ¿no? Porque si te van, te van a... Puedes llegar y... ¿Cómo te llamas? Espi. O oh, es... <risa> no vas a llegar? ¿Y cómo te llamas? Yo soy Naka. Espinaca. <risa> Eh, número 24, no, Facebook. Facebook. Facebook, ese también es común. Y más que nada, porque. ¡Ey, cara! No, yo que este siento que está más por la onda de que no sabrían cómo escribirlo muchos eh, agentes. crees? Orden. Muchos, no estoy diciendo que todos, pero sí muchos no sabrían cómo hacerlo. Número 25, Fulanito. Fulanito es una palabra, es una palabra de. es coloquial, es, del, es lenguaje. Y aparte es de los muñequitos estos chistosos. No, mi amor, no quedes como. ¿Ah, no? no, te acabas de milenializar. Oh. Es que antes, cuando hablabas de alguien, decías, el fulano, el fulano este, este. El fulano este, la fulana esta. Entonces, es un poco redundante, ¿no? Porque es como si a ti te pusieran humana. Humana Rodríguez, ¿no? Yo soy Humana Rodríguez, yo soy Fulanito Rodríguez Es lo mismo Gordonia Gordonia ¿Cómo es? Ese igual aplica solo en gente que no está delgadina <risa> Número 27 Por si también tienes, ¿tienes una hija que está en Gordonia Pero también tu hijo no está delgadino Se puede llamar Gorgonio Conoces a algún Me gorgonio, suena... ¿no? ¿Tú Ay. tienes alguien de familia que se llama gorgonio? ¿Gorgonio? Ah, no. Ah, no, el gorgonio sí. es el que... ¿Qué pasó? Tán... El gorgonio es el que se quiere comer a los niños en Stranger Things, ¿no? Demogorgon. El... <risa> Número 28. El más obvio. Harry Potter. Harry... Es no pero, o sea, si ¿sí le quitas el Potter Pues es Harry nada más pues sí. Pero de hecho Harry en español Se puede traducir como Enrique Ahí está Entonces le puedes poner Enrique Me llamo Enrique Enrique Potter <risa> <risa> O sobre dejarle el Potter Pero es que también el lenguaje El español mexicano es tan vasto Pero imagínate que es jefe de algo ¿no? Les presento a su nuevo jefe Potter Ah Ahora imagínate que te agarran por robos, ¿no? Potter, pase por favor al frente. ¿Qué hizo? No, pues no. Número 29. Este sí me duele. Hermione. Hermione. Para empezar yo ni siquiera sé pronunciar o escribirlo. Tampoco. Es que ahí también vamos a tener un montón de Hermione con h, un montón de Hermione con j, con y, con h. Lleva H, pero. Ah. Sin H. Número 30. Son capaces de ponerle JH. JH. Número 30. No lo podemos decir. Está... Ese nombre está completamente baneado en Alemania. Cierta persona que no fue aceptada en la escuela de arte. Entonces, la próxima vez. Ajá, la próxima vez que llegue alguien a tu escuela. No, no puedo hacer la señal. No. De hecho, eh, está prohibido este en Alemania. O sea, si tú llegas y te paras en Alemania dices, y dices Heiser! y levantas el brazo. <risa> <risa> en, la, en algún lugar en Alemania, alguien, alguien acaba de escupir su sopa. ¿Qué dijo este? <risa> es que por si sí, el alemán dicen que suena como si estuviera ahogando, ¿no? <risa> Pero bueno, la próxima vez que tengas una escuela de arte Y llegue algún alguna persona Y veas que es alemán <risa> Acéptalo, no importa que dibuje palitos Ya sabemos cómo termina Y no queremos que termine así <risa> Número 31 Urraca Este lo entiendo porque Es un pácano, ¿no? Uh, no, yo más siento que es como una Es un ave, O sea, sí, pero es una es ¿Cómo una... si te llamarás? No, mi amor, es un anglicismo. ¿Anglicismo? ¿Anglicismo? O sea, es un modo mexicano de decir pájaro. Ah, es como ajolote. El ajolote no, no es una de amor. No, no, no, olvídalo. Me, eh, no, es que mi familia le nombra al búho... Tecolote. Tecolote. Ay, el ajolote disculpe. es el billete de 50. Sí. Ey. Bueno, le decíamos, la urraca es que también es un anglicismo para referirse a un animal, pero también es un anglicismo para referirse a la vieja metiche.